Viernes 30 de septiembre, en la sesión de mañana, de 9.45 a 10.30, los services menú. Cómo aumentar tu eficiencia con Dolphin, por Baltasar Ortega, editor de KDE Blog, en remoto. De 10.35 a 11.20, ¿Dónde están las mujeres en la Wikipedia?, por Esther Bonet, de Wikimedia España y Wikimujeres Grupo de Usuarias. A las 11 y 25 y hasta las 12 y 10, software libre en la astronomía amateur, caso K-STARS, con Juan Antonio González Herrera, estrellas compartidas, en remoto. Y tras el descanso, de 12 y 25 a 13 y 10, yurex personalizando KDE a nuestras necesidades. Por Enrique Medina Gremaldos, del equipo Yurex. Y de 13 y cuarto a 14 horas, Licencias Libres y Derecho, por Marelisa Blanco, de No Legal Tech.